Hello, welcome to Lightspeed Spanish. Here we are with Blanca Arteaga, ¿verdad? Hola. And Hello. Uh, we're here to talk about um Blanca's plans now that she's back in Spain. Um something that might interest you. Group classes and other stuff. Entonces, vamos a empezar en español y luego vamos a terminar en inglés. ¿Qué tal, Blanca? Muy bien, muy bien, gracias. Eh, sí, pues hacemos esto bilingüe, ¿no? Como nuestras familias. Claro, sí, sí. Oye, eh, Blanca, es ya estás de, de vuelta, ¿no? Ha has, has vuelto a España. ¿Qué tal? Sí, sí, esta es mi, mi casa, el piso, la casa en la que yo crecí, Ay. nací y crecí. Aquí ¿Sí? y ahora aquí con mis hijos y pienso, wow, ¿no? Eh, pero bien, bien, bien. Sí, hemos vuelto, te ves. Es el círculo de la, de la vida, ¿no? Bueno. Sí, porque yo en esta habitación que yo doy las clases y trabajo y el sofá, cama y tal, yo aquí dormía cuando era un bebé, la cuna. Fíjate. Entonces es como, wow, se cierra totalmente. Sí. Eh, sí, sí, pero sí, sí. bien, bien. O sea, eh, a pesar... De las restricciones y de la situación actual marciana, pues sí. eh, bien, es genial estar aquí, el estilo de vida, la familia, los amigos y como ya trabajaba online, pues para bien. mí no es mucha diferencia. Muy bien. Sí, sí, y claro que están los abuelos, supongo, ¿no? Para ayudar también. Mi madre es la yaya, la, la yaya, ¿no? Sí. Es como Granny Ornan ¿no? uh -huh. y, y sí, es, es una gozada. Sí. Qué bien. Qué bien, pues me alegro. Eh, entonces, Blanca, cuéntanos un poco de, de tu idea sobre clases grupales. ¿Qué, ah, qué sí. quieres hacer? Pues mmm, ya hicimos cuando comenzó la pandemia, ya hicimos uh -huh. algunos grupos súper chulos porque eh, me gusta hacerlo temático. O sea, eh, al principio era eh, cada sesión, uh -huh. cada clase semanal con el grupito, era sobre una ciudad un destino, podía ser Latinoamérica o podía ser en España. Entonces hicimos súper sí, chulo, de verdad, es que funcionó súper bien, porque de hecho repetimos varias ediciones, porque claro, era hablar de comida, el acento. Eh, pues yo tenía un amigo de Ecuador y al hablar del mundo de, ¿no? del mundo de los Andes en Ajá. Latinoamérica, pues él me daba consejos, alguna foto, algún tal. Y una amiga, mi mejor amiga, que es catalana, eh, una de mis mejores amigas, habló en catalán en un vídeo y los alumnos como wow, entonces era un poco eso, no comida, gastronomía, y dentro de ese marco, de ese contexto, pues la excusa para hacer al grupo hablar, grupos pequeñitos de cuatro o cinco y, y funcionó súper bien porque era muy divertido y pues eso roleplays role plays, eh, pero siempre además al ser un tema ellos podían anticipar sabían que íbamos a buenos aires por ejemplo o a Ajá. méxico y ellos podían anticipar un poquito eh, los role plays o la información del sitio entonces sobre todo es eso eso es temático relajado con los de la tarde, cuando es Inglaterra, cuando son sí. alumnos de Inglaterra, que es la tarde, pues estaban con su copa de vino, <ríe> Entonces, muy, muy divertido, muy relajado, muy bien. sí, sí. Entonces me gustaría repetir eso. Eh, a veces el tema puede ser algo diferente al destino, eso sí, porque una vez hicimos, ¿qué hicimos? Eh, sociedad y trabajo y también o sea un poco para intentar hacerlo por bloques temáticos creo que uh -huh. funcionó bien mm. muy bien muy bien muy bien muy sí. bien vale entonces en inglés vamos a hablar de lo que tienen que hacer <laughs> what do the students have to do if they're interested just put themselves in contact with you eh, yes yes uh, you can send me an email i think you uh, i'll put the email so, i'll put your yeah, details in the um, In the video. Do you have a website as well? Yes, yes, yes, because apart from working with you guys, that I uh, always say that I love it with one to one classes and groups, I also offer programs. And I'm, I'm about to launch a workbook, actually, a, a small course. So my website is Casablanca Spanish Lessons.com. Okay. Uh, and uh, yeah, but uh, and the main thing is the, the email address, not to start to organize a bit times and groups. Yes. Sure. So I'll put the email address uh, down in the in information on the video. If, if somebody is somebody's interested, if you're interested, you send Blanca an email and then you can start finding out. Blanca still hasn't, she hasn't got anything definitive in place. It, this is really just casting out the net to see how many people are interested once once she has that then she can start organizing and doing as she said yeah yeah because we have we have some people interested already but we don't know where are they from yeah. <laughs> so yeah. we need to see the times and everything exactly because some somebody from the u.s is very different to somebody from the uk in terms of timing. yeah, yeah? Mm -hmm. bueno entonces blanca muchísimas gracias y a ver toda la información aquí abajo vale hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.